El seminario de investigación cuantitativa en ciencias sociales, ciencia abierta y software libre, tiene dos grandes objetivos. El primero es poner en valor a la investigación cuantitativa como conjunto de estrategias dirigidas a producir conocimiento sobre lo social, que se caracteriza por su alto grado de estructuración, la forma de mirar el mundo que nos rodea y por las herramientas que utiliza, el, la el, el análisis de datos, la estadística. Un, un tipo de mirada, la que se complementa con otras, en la medida en que consideremos que las estrategias metodológicas no son fines en sí mismos, sino más bien medios con el objetivo de eh, producir conocimiento. En segundo lugar, o el segundo objetivo, es el de eh, introducir al uso de a la, a la posibilidad de hacer un uso crítico de los datos que los gobiernos actualmente presentan en formato abierto, como actos de transparencia gubernamental y que eh, están disponibles como, como fuente para eh, conocer nuestro, nuestra realidad actual y basada. Eh, para ese análisis utilizamos un software libre que, si bien tiene primeras etapas, mayor dificultad que los, eh, paquetes ya, que los paquetes comerciales, una vez que esa etapa inicial se supera, abre enormes posibilidades analíticas y libera a los investigadores de las restricciones que implican los análisis prediseñados que traen los software comerciales. En ese sentido, lo que proponemos es la utilización del software libre R y la interfaz RStudio eh, básicamente con dos eh, objetivos. El primero es considerar la reproducibilidad como una característica eh, esencial y fundamental de la ciencia abierta. Y en segundo lugar, integrarnos a una comunidad muy amplia de investigadores que hacen uso de los métodos cuantitativos, tanto a nivel regional, eh, América Latina, como también a escala eh, entonces, este curso lo que nos va a permitir es capacitarnos en las herramientas eh, iniciales y fundamentales en esto que proponemos como eh, ciencia abierta y el uso del software libre para el análisis de datos cuantitativos.